Hola chicos, no quería dejar nada sin subir el día de hoy, así que... Esta es la actualización ¿Sale? ¿Sale? del día antes de Navidad. Eh, eh... ¿Te interrumpí? Sí, poquito. Oh, perdón. Oye. ¿Quieres que, es? ¿Es que esté chido? Si ¿Sí me tomo una foto así, así diaria, y a ver cómo me cambian las raspa. Sí, sí, tómate la Estaría chido, sí, sí. Ah, bueno, gracias, eh. Mm. Y esto fue lo más interesante del día. <risa> <risa> ya que hoy no hice absolutamente nada. Y estoy muy orgulloso de ello. Pobre y útil. Um, Faltan. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Faltan seis días para Navidad. Yo creo que ya eso va a ser todo. Nos vemos al rato, ya saben. A ah, lo que siempre hacen. ¿Cómo se apaga esta?